a todos y a todas. Gracias por venir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar eh, las actividades que tenemos programadas de aquí hasta el mes de diciembre dentro del proyecto Gran Canaria Accesible. Gran Canaria Accesible es un proyecto que se inicia dentro de la Consejería de Política Social y ahora Consejería de Política Social y Accesibilidad en el año 2010. Eh, con la voluntad de generar acciones, programas y proyectos que incidan a un mejor conocimiento social de las distintas barreras que sufren las personas que, que tienen algún tipo de discapacidad. Eh, a lo largo de estos años se han ido desarrollando distintas acciones, pero queremos que en estos cuatro años sean los cuatro años de consolidación definitiva de Gran Canaria Accesible, que se convierta, que ya lo es, en uno de los programas estrellas de esta consejería. Eh, no es casualidad que le hayamos puesto el nombre de accesibilidad a la consejería y es porque uno de los retos que nos planteamos es avanzar en una sociedad que sea mucho más inclusiva, que no estigmatice y que reconozca la diversidad. Y para ello, las cuatro líneas principales de trabajo que nos planteamos son por un lado, eh, las campañas de concienciación y sensibilización, la formación, la participación con todas las organizaciones de la discapacidad, en especial aquellas que se encuentran representadas en el Observatorio de Gran Canaria Accesible, y por último, la elaboración de un plan por la accesibilidad universal de Gran Canaria. Creemos que ya es el momento de dejar de hacer acciones aisladas y marcarnos un programa que nos permita marcar objetivos a corto, medio y largo plazo para ir eliminando esas barreras que todavía existen en nuestra sociedad y que dificultan la plena participación en igualdad de condiciones eh, que las personas que no tenemos eh, una discapacidad. No es un problema de las personas, es un problema de la sociedad y por lo tanto nuestra obligación ir eliminando esas barreras porque es una cuestión de derechos de ciudadanía. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de los derechos, es como queremos trabajar. Este año, lo verán en la presentación de las actividades, acabamos el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El calendario electoral nos dificulta el poder continuar más allá, pero nuestra idea es que a partir de este año el cierre de la programación, de Gran Canaria Accesible se haga el 10 de diciembre porque es el día de los derechos humanos y entendemos que hablar de accesibilidad es una cuestión de derechos humanos y desde ese punto de vista es en el que queremos desarrollar todas las actividades. Así que vamos a ir presentando las distintas acciones que vamos a llevar a cabo en, de aquí al mes de diciembre. Hemos empezado ya, empezamos ayer con cinco cursos de lengua de signos española que se van a impartir eh, tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en las distintas mancomunidades. Queremos llegar a toda la isla, son unos cursos gratuitos de 20 horas, unos cursos de iniciación, pero la idea es continuar trabajando, no solamente en la parte de iniciación, sino cursos más avanzados, porque como decía ayer en la presentación de, de los cursos Sergio Pires decía que la lengua de signos española no es un patrimonio de la comunidad sorda, realmente es un patrimonio de todas las personas y es importante que conozcamos la lengua de signos española porque nos permite también eh, romper esas barreras de comunicación, acercarnos, conocer, entender a la comunidad sorda y sobre todo hacerlo desde un punto de vista de la inclusión social. Vamos a acabar estos cursos el día 21 de noviembre Vamos a hacer un encuentro lúdico en el Garañón con todas las personas eh, que han realizado los cursos y personas sordas para poder practicar y que sea un día de encuentro, de conocimiento, de puesta en práctica de todo lo que han aprendido durante estos cursos. Lo comentamos ayer en el primer curso y la verdad es que fue recibido con bastante ilusión el tener esa oportunidad, ese encuentro el día 21. Vamos a continuar también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 chiquito desastre de mundo tenemos, ¿eh? Ah, eh, <risa> pero podemos arreglarlo, es nuestra <risa> la labor, arreglar el mundo. Claro, Me claro. Estaba trabajando yo, porque ya se pasa el día jugando. Bueno, bueno, dejémonos de tonterías, Axe, y presentémonos, que esta gente aún no nos conoce. Me gusta la idea, sí, presentémonos. Muy buenos días. Muy buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Axe, ¿qué estás haciendo? ¿Saludarte? Tú me das los buenos días, yo te doy los buenos días. Tía, oye, ¿qué no nos estamos saludando entre nosotros? Estamos saludando a esta gente, presentándonos a esta gente. Ah, claro, que nosotros ya no... Somos... <risa> bueno, muy bien, empecemos. Nosotros somos Haxei. Y tú. No? ¿Y cómo me llamo yo? Pues como te puso tu madre y tu padre. ¿Y pusieron mi padre?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 para que nos ayuden en nuestra misión, verdad? Sí. Es lo más que nos apasiona, sí. trabajar en equipo, claro, ¿verdad? para crear un mundo mejor, sí. crear un mundo sin barreras, sí. crear una gran Canaria accesible, sí, una isla de todos y para todos. Nos pues queda mucho por hacer, pero vamos, que seguimos buscando y usted sí, sí, sí, nos va a ayudar sí. y usted y usted todos. Sí. ¿no? Que nos vemos pronto, eh, claro. que, que, que con muchísima ilusión les esperamos. Para mí me Bueno, pues además de contar con Accesible, pues también contamos con Rafaelillo Clon, que también va a desarrollar actividades lúdicas y de inclusión social. Y también vamos a utilizar un material didáctico que es el proyecto ALMA, que eh, todos los centros educativos que participan en esta actividad pueden acceder a este material a través de la página web de Gran Canaria Accesible, ya se ha hecho llegar a muchos de estos centros este material y que contiene una serie de actividades dirigidas a niños y a niñas para favorecer eh, esa toma de conciencia, porque para cambiar las cosas y que entendamos que este es un problema de la sociedad y que es nuestra obligación eh, eliminar esas barreras, tenemos que generar conciencia a los niños y a las niñas desde edades muy tempranas. Pues 21 colegios de toda la isla van a participar de esta campaña de concienciación. También del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Infecar va a haber una serie de actividades inclusivas en horario de mañana para que colegios de toda la isla puedan acercarse y participar. Tenemos algunas actividades pues que a mí me resultan especialmente gratas, ¿no? Como un taller para asignar canciones, incluso bien chicos, sí, ahora que se acercan la, las fiestas navideñas para que los niños y las niñas aprendan a asignar canciones. Por la tarde, en estos días también, eh, del 30 al 3 de diciembre, el 39 al 3 de diciembre, va a haber otras actividades que en la misma línea, a través de la empatía, a través del humor generar conciencia de esas barreras y cómo podemos superarlas con un taller de risoterapia, el 30 de noviembre a las 6 de la tarde, el 1 de diciembre una conferencia sobre mecánica y mística de la empatía con el psicólogo clínico y escritor Fidel Delgado y algo que me provoca a mí especial satisfacción que es poder contar que ya he venido colaborando de forma muy importante con Morgan eh, que, que viene colaborando hace tiempo con Gran Canaria Accesible y que una vez más va a estar con un taller de viñetoterapia el miércoles 2 de diciembre a las 6 de la tarde en Infecar. Todas estas actividades son de entrada libre, por lo tanto les animamos a que, a que asistan y que participen en las distintas actividades. Y finalizaremos el jueves 3 de diciembre con la segunda entrega de los premios Gran Canaria Accesible, que tiene tres categorías, que son eh, eh, edificación, urbanismo, medio ambiente y transporte, tecnologías de la comunicación y la información, trabajo e inserción laboral y el reconocimiento a toda una trayectoria. En estos momentos las bases están abiertas, eh, hasta el 17 de noviembre se pueden presentar proyectos y candidaturas para optar a ser una de las personas o entidades eh, reconocidas con los premios Gran Canaria Accesible. Pueden consultar las bases y toda la información en la página web de Gran Canaria Accesible, que es grancanariaaccesible.info. Y para finalizar, una vez que... Eh, se lleve los premios, tenemos también como broche de clausura un concierto en IFECAR a las 20 horas en la que participan los Lola. Y lo que sí me gustaría destacar de este concierto, porque decimos que es un concierto inclusivo, porque vamos a asignar el concierto. Va a ser la primera vez que hacemos un concierto que sea accesible también para la comunidad sorda, que va a haber intérpretes signando, vamos a ver qué tal la experiencia, eh, intérpretes que van a estar signando todo el concierto. Porque esas son barreras que existen, a veces pensamos en las barreras arquitectónicas, pero um, hay personas que no pueden acceder eh, con la misma libertad eh, que cualquiera de nosotros y nosotras a la hora de escuchar un concierto, porque si no hay intérpretes no pueden eh, realmente disfrutar de ese de ese tipo de actividades. Signando el concierto queremos también generar conciencia de la importancia que es que en todo tipo de actividades culturales, lúdicas, se empiece a incorporar eh, a intérpretes de lengua de signa española para que podamos hacer accesible eh, todos los ámbitos de participación. Es gratuito el concierto y las entradas mmm, se harán llegar a través de eh, las distintas organizaciones de la discapacidad eh, se les va a ofertar la posibilidad de que tengan stand durante el concierto para que también si quieren pues puedan recaudar fondos que puedan revertir en las distintas organizaciones. Aquí hemos hecho unas entradas ¿eh? con el lema de Gran Canaria accesible y también daremos información de cómo eh, poder acceder a estas entradas pero que principalmente va a ser a través de las organizaciones de la discapacidad que forman parte del Observatorio de Gran Canaria Accesible. Y ya sin más, si no se me queda ningún dato importante que reseñar, insistir que lo hacemos el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pero porque no podemos prolongar en el tiempo las actividades por calendario electoral, que realmente queremos que a partir de ahora, el 10 de diciembre, sea el broche final y sea el día en el que podamos finalizar siempre las actividades y entreguemos los premios, porque hablar de accesibilidad, de inclusión, es una cuestión de derechos humanos y por lo tanto el mejor día para, para celebrarlo es el 10 de diciembre, que es el Día eh, Internacional de los Derechos Humanos. Thank you